Las declaraciones fueron ofrecidas por Milagros Enríquez Paulino, madre de Juan Carlos Enríquez. Atropellado y dejado abandonado en el pavimento por el conductor, aún no identificado. Bueno, que yo quiero que el chofer aparezca porque eh, se está gastando algo ahí, el seguro lo está corriendo un poquito, pero yo quería sacarlo de aquí y no hay dinero para sacarlo porque. ¿Qué man. le sucedió? Bueno, el accidente, mire.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 de Telenor. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas desde hace 15 días en el Hospital San Vicente de Paul. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.